Hola a todos, ¿cómo están? Soy Yo Michel. Y me encuentro en la vía Boyacá para una ciclovía. Aquí en Bogotá, cada domingo cada lunes festivo, la gente de Colombia, sobre todo los bogotanos, salen con sus bicicletas, sus patines o trotando para hacer deporte en toda la ciudad. Este es un camino dedicado para hacer mucho deporte y así evitar la contaminación. Además de eso, hay que, no hay que olvidar que en Colombia adoran el ciclismo. Los colombianos son en general muy deportistas. Aparte del fútbol, bueno, llevan por ejemplo la Linda Calmistán de Colombia. Y aparte del fútbol, son muy buenos en muchas disciplinas deportivas. Por ejemplo, podemos citar al señor héroe Quintana, un boyacense muy famoso en Colombia, porque tres veces terminó en el pollo de mi país, en el Tour de Francia. O sea, no lo puede hacer cualquiera. Así que todos los colombianos, y como yo, nos estamos entrenando para ganarle a Quintana y algún día también ganar este Club de Francia. Y aparte de la ciclovía, que es muy chévere con este ambiente familiar, Bogotá se está modernizando porque pone muchas ciclorutas para ir al trabajo, para estudiar, etc. Y así ser una ciudad muy ecológica, como lo hace, por ejemplo, Amsterdam. Pues Bogotá lo está también haciendo. Y así evitamos, como les decía, la contaminación para mejorar el ambiente, el medio ambiente. Y una pregunta que me hago a todos los que están viendo este video es Si hay otras ciclovías en Cali o en Medellín, en Pasto o en Tunja, lo que sea Les pregunto porque yo conozco más Bogotá Pero me gustaría saber si hay otras ciclovías en otras ciudades Para de pronto algún día ir con mi bicicleta allá A hacer un pequeño recorrido Como la canción que dice llévame a tu bicicleta Bueno, entonces los dejo acá Gracias por haber visto el video y No olviden suscribirse y poner un like yo los dejo porque yo tengo que entrenarme duro para ganarle a este Quintana. Así que hasta luego.